Y prosiguen los actos de celebración de los 20 años del Parque Natural del Alto Tajo. En esta ocasión, unas jornadas técnicas han sido presididas por el Viceconsejero de Desarrollo Sostenible, Fernando Marchán. Nos encontramos hoy en la jornada divulgativa sobre los trabajos científicos y técnicos más relevantes realizados en el Parque Natural del Alto Tajo. Y dentro del programa de actividades que habréis ido conociendo en conmemoración del 20 aniversario del Parque Natural. Hoy además... Quiero decir que disponemos de un excepcional plantel de ponentes que nos van a, a explicar los magníficos trabajos realizados en y por el Parque Natural. Durante su intervención, Marchán quiso reconocer la gran labor realizada por los agentes medioambientales durante los 20 años de Parque Natural del Alto Tajo. El trabajo de los agentes medioambientales ha sido indispensable en estos 20 años de andadura del Parque Natural del Alto Tajo. Entre otras funciones han ejercido las funciones de inspección y control en materia de montes, incendios, caza, pesca, espacios y especies protegidas, impacto ambiental, calidad ambiental y recuperación de flora y fauna. También han ejercido funciones de investigación de los hechos y causas de los incendios forestales, investigación de actos contra la protección de la flora y la fauna y sobre la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente. En este acto se quiere hacer un homenaje a todos los agentes medioambientales que trabajan o han trabajado en el Parque Natural del Alto Tajo. Así que quiero reiterar mi agradecimiento a, en mi nombre, en el de mi consejero y en el de todo el gobierno regional con el presidente Emiliano García Paje al frente, a todas y a todos los asistentes, autoridades y principalmente también a los ponentes que son hoy los verdaderos protagonistas.